Soy la dicta al cuento edulcorado, hazme caso y olvido el pasado. Si me dejan me tiro de cabeza hacia un amor que opaque la tristeza. Esto hice y me fui a Barcelona a conocer a un muchacho de Pamplona. Conversamos y congeniamos y casi casi copulamos. Y yo me tumbé sobre su regazo y de manera sosegada y tranquila le dije, no me ilusiones por favor, tengo intolerancia al dolor, estoy tocada y humillada y la terapia me tiene arruinada. Hazme el amor en el cheslón Que salgo de una horrenda relación Y soy intensa, algo obsesa Todo esto acrecienta mi torpeza Y aquí estoy en un avión meditando sobre la situación porque creía que él me salvaría de esta mierda que creo que es mi vida y no es mejor garantizar que yo sola me las podría ingeniar no me sentiría desamparada si una relación de pronto terminara y qué sencillo resultaría ver la vida desde esa perspectiva, dramaturgos y poetas pueden ir todos haciendo la maleta y No me ilusiones por favor, tengo intolerancia al dolor Estoy tocada y humillada, y la terapia me tiene arruinada. Y hazme el amor en el cheslón, salgo de una horrenda relación, y soy intensa, algo obsesa, todo esto acrecienta mi torpeza. Y al final he de afirmar los cuentos de Disney no no eran verdad eran perdices las que comentan felices y esta historia así es más real.